¡No, no! ¡Cruza, cruza! ¡Ábreme, ábreme, ábreme! ¡Hey! Muy buenas monstruitos, hoy os traigo un nuevo vídeo y hoy estamos de nuevo aquí en el mapa de Diversity estamos de nuevo con Leken, que nos quedamos en su capítulo que lo tenéis en su canal, ¿vale? Y nada, chicos, estamos en el mapa de Diversity 3 y e hicimos las dos pruebas anteriores que seguramente las hayáis visto y si no la hayáis visto, os lo dejo ahí arriba, ¿vale? para que pinchéis y vayáis a verlo Así que nada, quedamos aquí, que era el tercer, el tercer desafío, ¿vale? Y nos dieron una especie de hacha. Eh, que creo que es para hacernos de solamente amigos de los, de los creepers, dice. ¿Pero trial, trial es desafío? Eh, sí, son como especie de desafío, por así decirlo. Lo que nos están poniendo. ¡Ah, vale! Esto es para pa tirar a los creepers mucho más lejos, ¿vale? Chicos, pues... Pues no sé si tenemos que tirar a los creepers hacia. ¡Ay! Vale, vale, vale. Espera, espera. Leken, ya no, sé de qué va el desafío. No, el... no, eso no era. Nos acabamos de salir de un parkour en el que yo ni, yo ni siquiera puedo conseguir un vale, Para, mil... No, no le des, no le des más. Los que eches, no. no lo eches para la plataforma. Échalo para el otro lado, ¿vale? En plan, si yo le pego y echo un, uno a la plataforma, mira, ahí. ahí ¡Ah! ¡Se ilumina! ¡Todo! Se, oh. se ilumina, ¿vale? Hay que encender la las plataformas. Ah, que mole. Uy, encima del creeper ese que se suicidó el otro ahí que ya estaba ahí. Ahí va a ser muy complicado. Increíble. La cual es que ni siquiera te dicen cómo conseguirlo. Vale, vale, vale. Hay que. Hay que encender todas las plataformas. Ah. Vale, ahí tenemos una. Si lo puedo echar. Uno, son un solito. Vale, vale, vale. Escuchaste. Sí, se ha quedado, o sea, se ha quedado, eh. Sí, por eso no un solidito, pero espera Pero, pero, pero, quita, quita. Mierda, si muere, o sea, no nos podemos dar a, a los creepers, eh. Sí, sí. tiene que quedar ahí en la plataforma. Espera, no te quedes ahí. Llévatelo a la ahí, cara. Vale, como, vale, ya está, ya está. Se ha quedado ahí, se ha quedado ahí. Llévatelo a, a la otra plataforma. Échalo. Esto es como un ping-pong, eh. Que no, nos mata el otro... ¡Ey, ey, ey! no te pongas! Vale, vale, vale. Ahora hemos pillado ya como es la mecánica. Entonces, ¿qué? ¿habrá que desbloquear? Vale, vale, vale, no. se ha quedado, se ha quedado ahí. Ahí quito. Ahí quito, ¿eh? No, no se pegue el muño por allá. Ahí sí lo puedo empujar. Ahora, esto Ah, no, casi mato el que no era para... Eh. Cuidado con el otro. Se lo voy a empujar, ¿eh? Échalo ahí a la plataforma, cuidado ven Bueno Uy, uy, uy, uy Pégale de nuevo este, pégale de nuevo Uy, no, puedo. Vale, vale Espera que estamos jugando a el ping -pong. Oh! Mucho tiempo más tarde. Casi, casi, casi ahí. Ahí casi lo tienes, eh. Vale ahí, ahí ahora, ahora, casi, eh. Ahí vale, vale, vale, vale, vale. vale, Uf, cuidado con no, el mujer. otro que le está ya, ya, ya, ya. Cuidado, eh. Y ahora eh, lo más difícil hacia allí. ¿Qué pasó? ¡Ahí vale, está! Vale, vale. Se limpió okay. un camino, ¿no? Se encendió todo ¡Ahí está! Sí, se ha encendido eh, Exactamente Se ha encendido ya Lo que tenemos que hacer Y no vea, ¿eh? Nos hemos tirado y 15 minutos una... aquí, ¿eh? ¿eh? History Liberty A ver, ¿qué hay por aquí? Hay no, aquí un camino, aquí. ¿eh? Hay un camino por aquí, ¿eh? Trackerito. Yo en, el, en mi episodio no pude conseguir la lana y tú creo que vas a conseguir dos ya. Pero me, no creo que consigamos todavía la lana, ¿eh? La creo que sí. Trial ah, cuatro. ¿cómo que trial cuatro. O sea, no, en el güey. Otra o sea. <risa> vale. Y otra vez. Vale. Eh, supongo que el agua no. No sé. A lo mejor hay que hacer parkour con agua, puede ser. Allá arriba no había nada. Allá no, estaba. La estaba la reja. Uf, es un parkour con agua, ¿eh? Sí, es un parkour con agua, increíble. Eh, what? Vale. ¡Ah, increíble! Vale, me acaban de dar un cubo, ¿eh? Cógelo por si acaso. Supongo que habrá que subir aquí arriba, de alguna forma. Mira, ya hay una palanca, ¿eh? ¡Ah, amigo! Vale, ya sé lo que hay que hacer. Nos andan el cubo y, y ponía ahí que eh, se podía hacer algo con la grava Lo que pasa es que como no sabemos mucho todo, tampoco de inglés Pero he visto no. ahí la grava y ya se me ha venido a la, a la cabeza No bilingüe Ah, sí, de sé si algo de grava, pero no le presto atención porque un cubo decía eso Claro, porque los objetos, digamos, te van dando pistas Por eso te dicen lo de la, la grava no, no, no veo que ayude mucho no veo que le haga nada la grava ¿verdad? Vale, espérate un momento A ver Esto no Esto es para subir no, se, no, no se puede preocupar la grava tampoco Joder, macho, y me caigo otra vez Los hacks ah, A lo mejor hay que subir con el cubo Exactamente, hay que subir con el cubo Por eso te deja únicamente Utilizar el cubo con la grava Ah, no ¿Ah sí? Claro, ¿sí hay que subir a la parte no, de arriba. No, no, no, no, no, no, Ya no, no, vale, ya estamos aquí. Uf, espera. A ver. Oh, ya no, no, vale. ¿Y no, no, agua. ¿Ya la has co cogido o te has quedado sin se agua? La cogí, la cogí. Ah, vale, vale, pues mira, aquí teníamos el spawner, bueno, el, la escalerita para subir, el Ah, sí. Eh, la la mente, gente no se puede hacer spawn point en estas cosas. No, No, pero eso es como una especie de checkpoint que tienen, por así decirlo. Sí, ya sé, pero o sea, digo que no se puede hacer spawn point, ya que luego si morimos nos quedamos... Uy, ¿qué pasó? Me desapareció el agua. Ah. Sí? Oye, y ahora como continuamos, ¿No ha, no ha fa... ¿nos falta algo aquí a lo mejor? Ah, no, espérate. Tenemos aquí más grava, ¿eh? Ese eso camino que hemos visto ahí es un poco otro. Ah, ya. Hay que subir labrero. Cuidado que, que nos caemos. No fue un bloque. No, no fue un bloque. ¿Cómo, ¿Cómo paso yo por aquí ahora? Ah, claro. Pues, uh, así, mira. ¿Ves? ¿Cómo? ¡No, que me caigo! Uf. ¿Cómo? ¿A qué botón le has dado? Eh, con control para nadar, como se nada en 1.13. Ah. Vale, ahora. Aunque <risa> no sé para qué. que ah. Sí, mira, se puso por esa pantalla ahora. Aquí auténticos ninjas. Voy a ir poco a poco. Y, y aquí quedamos a quitar esto, que si no después, oh. vaya que tengamos que volver. Y ya por aquí, si sí podemos entrar, hará mucho más fácil. Hay oh. un sartito, ¿no? oh. cuidado. <risa> <risa> <risa> no te das cuenta, ¿no? Me fui del largo por esta entrada. Eh, Dios, <risa> Frosting Chicken, o sea, está es la cocina de Frosting. Ay, espérate tú, que tienes... Mira Así me puedo llevar la manzana No, no, no. ah, si, no, no, no puedo llevar ¿sí? ¿Sí, ¿sí te lo puedes llevar así Ah, no, no, no, se, no se puede llevar Pensaba o que si la disparaba y iba a hacer algo no, no, no, no se no, puede llevar, no se si puede si no. llevar Eso es para, para tener un checkpoint Es mejor, por si nos caemos Eh, de tenerlos activos eh. Uy, esto qué? No, creo que nada más es de decoración tiene nada no. Ah, el cofre ah, el, el cofre hay, hay comida ¿eh? Cógete si quieres champiñones Nada ah. Ok, estamos en la otra zona Ah, mira Buenísimo En el Trial 5 no le dejes el botón porque tiene muy mala pinta De que le vas a activar y nos vamos a caer estoy eh, examinando un poquito y eh, creo que estamos habrá que activar seguramente estos botones ¿eh? ya te digo es, o sea de ponerlo digamos en color verde supongo o de poner esta lana del mismo color será dispararle desde aquí a dónde al botón Vamos o sea, a salirnos de aquí, por si acá. Fíjate también en el suelo porque será... Ah, vale, mira, es como una especie de código. Fíjate un momento en el suelo. Es como... ¡Ay, no! Tí, este color... Sí, sí, es un código. <risa> ya te digo a ti que es un código, vamos. El verde, digamos, eh, es este. ¿Vale? El verde es este. Ajá. Y después, pues, los rojos, habrá que mirar en cuál corresponde, para cambiar la lana, por así decirlo. Para pintarla. Pero no se puede coger la lana? De momento, pero vamos a darle al botón. A ver qué nos da. No, me voy a poner aquí. Checa. Mira, me ha dado una tijera. ¡A ah, tijeras! Increíble. Que... Oh. Creo no, que no alguien le dio eh, la lana equivocada. ¡Ah! <risa> claro, había que, que responder a la verde, ¿no? Y, y le ha cortado la primera y después ha abierto otra, ¿no? Por eso ha saltado. Vale, vale. Uf, espérate un momento. Las lana. Vale, hemos abierto la otra puerta, ¿eh? La que no, teníamos. No. Hemos abierto estaba la puerta. Me está yendo volando, así no se puede. ¡Uy, qué bueno! Este mecanismo de es, por estar en este Vale, paro el, te, es lo mismo, de... es lo mismo que. Uy, espérate. Esto es como las pelotillas, estas de, de levitación. Lo único que te arrima a la es al el, cristal, es y por eso de, te eleva. Es, es el efecto más que nada, es el efecto. No, ya, ya. Que de hecho se llama la habitación, creo ¿Cómo, cómo se llama? Sí, la habitación Sí, la habitación, la habitación. Vale, hay que fijarse también otra vez en el recorrido de las lanas, ¿eh? Ah, qué chafa Espérate, me voy a tirar Un momento Y el verde, por así decirlo eh, Puede ir por dos sitios A ver eh, Puede ir por aquí Hacia este lado sería... Ver, uf, es que esto es bastante chungo, ¿eh? Aquí no la vamos a tener que jugar un poco. Y me la acabo de jugar y la he hecho bien. <risas> Increíble. Vale, el siguiente, Es ¿eh? He de decir que el otro, eh, los dos primeros, nos resultó mucho más difícil, sobre todo el segundo, ¿eh? Que era bueno, como una no, especie de primero, El primero... O sea, ¿os ¿te refieres a esto? Eh, no, bueno, sí, a los típicos retos es estos que nos están poniendo del parkour y cosas de estas. Pues yo sí, el, el parkour ese, asqueroso, Dios. Pues el, el antiguo episodio fue literalmente de ese parkour ya. ¿Qué eh, manda un libro y me dice ¿No? gracias por. Ahí, lo tienes aquí, mira. Si le das al botón este, Ay, te dan ya. el libro. Eh, creador. Eh. Y dice gracias por eh, el no poder es, es, es eh, eh... de mil de los creepers. Y and... bueno, esto es como una especie ah, no, que es de agradecimiento. Es que de, Uy, ¡Oh, no, no, cruza, cruza. Ábreme, ábreme, ábreme. <risas> hay una especie de contador, eh. Hay que hacer algo aquí, pero no sé lo que hay que hacer. Rápido. Me diría asusté. 46. Uy, creo que vamos a explotar. eh. Creo que vamos a explotar, pero vamos. Ah, sí, decía eh... algo ahí de, de la explosión de. ¡Hola, oh, mierda! Hay que cortar una lana. Hay que cortar una lana. ¿Cuál cortamos? Ah, es un circuito. No, ¿Claro? rápido eh, ¡Piensa, piensa! Sí, sí. <risa> Ni siquiera hay Esta es la lana final, ¿no? Y de hecho. ¡Ah! ¿Dónde estoy? Que no. Ah, ah mira, de hecho. Ah, no, no Es Increíble. Ah, vale, vale, hay que cortar un cable ¿eh? ¿Cuál es el Pero que ni está...? Se queda, ni siquiera hay cable rojo como normalmente hay en las películas Sí, sí, hay un cable rojo, ¿no? Eh? No, hay no ahí. hay cable rojo, si es entonces ahí este, ah, el está cable acabada, rojo? Pues está ¡Increíble! El rojo lo acabo de cortar, ¿eh? Y no... Eh, no, ¿no el funciona verde. ¿El verde? A ver... ¿Y si cortamos cada uno el mismo color a la vez? No, es que no. no ser el silla. Ah, pues. Que no. Puede ser. Y el rosa, ¿ves? Eh? Que no me he probado yo con el rosa. A lo mejor puede que sea una secuencia de, de colores. No creo, porque nada más explota. Nada más explota tú, ¿no? sí, pues. ¿eh? O seré de arriba. Es que puede, es que tiene dos posibilidades, arriba o abajo. A ver, de acá nada más nos falta el morado y el azul. de cortar, así que luego los de arriba. Voy a cortar el azul y luego cortamos el morado y luego los de arriba, a ver. Venga, vale. Todo, ¿no? El morado me parece que no lo has cortado, ¿no? Córtalo, a ¿eh? No, pues... Ah, ya. Ah, qué bien. <risa> Creo que el morado explota. Vale, faltan los de arriba entonces. Puede que sean naranja. A lo mejor. muy adivinado, porque oh. ¡Uy! ¡Tú! ¡Hacías oh. pues sí, oh. naranja! Increíble. Y sí, porque es que ya en verdad nos quedan muchos más colores, vaya. Increíble, literalmente los adivinamos para el último yo Vale, eh, Uy, ahí arriba tiene. Hay, hay algo, ¿eh? Unos, unos dispensadores. Bastante... Arriba, arriba, ¿qué? Ah. No, pero oh, aquí, no aquí bien. Lo siento mucho, ¿eh? creo que... Haciendo este, este mapa solo me lo hago Vaya, no te lo pasa ni de broma pero Supongo, ¿no? Nozar, ni ah, <ríe> <ríe> <ríe> broma A ver, vale Oh mira, que hay una armadura Increíble A coger la moradita, que me gusta... Verdad, el color. Vale. Y. Uy, ¿qué pasó? Ah, ya. No, había, no, había no sé si. si ¿Hay otra cama más? <gúntil> ¡Uy, me muero, que está me, está me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que cojona. cama! No me lo no, puedo no, creer. <risa> este te este pie lento. ¿De dónde salió? Ah, en una columna de lava, seguramente, ¿no? Eh, no. Cuidado, de hecho, eso. Eh, eh. Sí, eh, o sea, justo ahí. Cuidado, que esto es para pa hacer un checkpoint y si lo abrimos puede que te caiga ahí. Hay que subir, haciendo Mira, ¿eh? no, es un un drop, es un drop, no, ya, ya. Después te de sube. ¡Ah! <risa> Increíble. Ahora claro. ¿no? yo me voy a hacer TP hacia ti, la verdad. Muy, muy le. ¡Ey! Cuidado. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hace TP! ¡Hace el... <risa> <risa> <risa> TP! ¡Hace Anda. Ahora, ahora. Sí. Vale, pues hay que subir hacia la zona de arriba, ¿eh? Es facilito, ¿eh? Está, está bastante bien. Oh, ¿y esto? Vale. Hay otra armadura por si. No sé, por si hay más jugadores puede ser. Es que el mapa es de, de entre 1 y tres jugadores, ¿vale? Prueba bueno, de Entre dos a, a, a tres porque Dios, yo no me imagino pasándome esto solo, la verdad. Se puede, ¿eh? Pero es bastante. bastante chungo. Sí, bueno, bueno, eh... Ya ok, cógete, ver, cógete más de un... Ha salido un escudo con un corazoncito Ya vas a ver, tipo, carrera de obstáculos eso. Exactamente, una carrera de obstáculos, por así decirlo Uy, ¿qué pasó? Píllate más de un... O sea, cógete más ah, de un escudo carita, Uy, Cogete más de un escudo para. <ríe> no, que no. me caigo! Es como una rana, ¿no? Un monstruo me pone aquí no, mira, una cosa pueblo. fea y otra cosa fea y ahora me dado la carita ah, ya bueno yo me, yo, yo, me llevo el corazón, yo me llevo el corazón mejor que vayamos con más de uno ya te digo porque lo vamos a necesitar verdad no o está sea... no sí sí sí es para, para aquí para aquí para aquí ahora sí. Vale, a mí me está costando un poco más, ¿eh? El... retraso vale eh, Creo que hay que seguir por esa zona, pero bueno. Vamos a investigar un poco qué es lo que hay aquí. Oh. What? Espérate, espérate un momento, espérate. A lo mejor hay que encender todo... Hay que ponerlo del color ah, amarillo. Sí, mira, mira, mira, justo donde estoy. Cuando donde estoy cae el yunque así que hay que encenderlo de hecho no siempre lo de encendido ah qué lento no un poquito eh pero bueno estos es todos chicos con comando así que tiene bastante mérito eh Lo de hace esto la verdad y creo que era una sola persona no me acuerdo exacto ahora está como apagado imagina que y no se enciende ¿eh? O hay que, hay que salir y entrar. Ah, no, vale. Eh, creo que hemos apagado esta zona. Ah, ¿no? sí, apagamos el mecanismo de ahí. Muy innecesario, realmente. ¿no? Yo puedo haber cruzado sin eso, pero bueno. Pero bueno, por lo menos lo hemos apagado. Vale, cuidado. Me ha matado. No. <risa> Pensé que no iba a morir, pero me cagaron. Me ha matado, otra vez. No sé cuántas ti, veces hemos muerto ya en este en este mapa, ¿eh? pero vamos El escudo, el escudo no sirve, lo, ah, increíble, lo acabo de comprobar El escudo no sirve contra los Junkers Vale, tienes que fijarte muy bien cuando caen el, el, el último tiene como una secuencia que caen un montón de Junkers a la vez En pocas palabras, munición O <ríe> teleport Y ya está Sí, también <risa> ¡Hala, sí, ala, ala, ala! ala! Vale, vale. Ahora que nos están disparando flechas desde arriba. Vale, espera. ¿Qué... Nada, fácil. lo quité? Sí, este es este facilito, en verdad. Ok. Pues ya estamos en la parte de arriba, ¿eh? No, Uy, no está tardando tanto. Quedaban, ah, eh, quedaban esos frescos. ¡Hala, tú! ¡Uy, eso aquí! ¡What the fuck? ¡Hola! Yo, ¿Qué dices? ¿Qué pone? Creo que es por el camino que, que vamos el you are Ah, eh, ya, hay que... Tu... Nada. Bien, ah, este es el sonido de la muerte sí, <risa> De su creo. muerte eh... Hay que adivinar eh... ¡Ah! Si te pegas mucho te mueres automáticamente Así que eso es lo que hay que, hay que... No, vale, estaba a puntito de llegar, ¿eh? Estaba a puntito de, de llegar, pero bueno. ya a qué? Ah, no, me falta el otro. No. Por poquito. Vale. A la mierda, ¿y qué? Vale, vale. Hay que calcular muy bien cómo. O sea, cómo pasamos. No, pero bueno, a tomar está llamando. Fue, pero es que este, este va súper rápido, ¿eh? Uf, vale, he pasado, he pasado, eh Increíble, eh. me estaban estaba llamando tenía de que estaba grabando y pasando, he pasado que diga la tú pasé. Mira, yo Yo tengo Increíble, me lo pasé Pues mira, mira esto ahora, eh Ah, sí, este es de los Uy, quita mucha vida Hostia, ah vale, ahí, ahí es el único sitio entonces que nos quita vida, ¿no? Ahí no hay lugares negros donde no, nos quita, no quita vida. Vale. Uy, qué pasó con internet. Vale, de todas formas chicos lo vamos a ir dejando por aquí y en el próximo episodio lo vais a ver en el canal de Leiken, así que os recomiendo que lo pa eh, pasáis por allí, ¿vale? Y eh, a ver si nos podemos pasar esta zona con pinchos. Se ha quedado bastante interesante. Que nada. Este episodio sin conseguir la segunda lana. Exacto. Es que Diversity tiene un mapa bastante largo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Que le deis like y hasta la próxima. Chao, chao.